hola qué tal cómo estamos vamos a hacer un repasito a las tendencias de este 2018 no es que cambie mucho del 2017 pero por lo menos tenemos foco a dónde vamos a dirigir nuestro marketing en temas de tendencias me he basado para hacer este pequeño informe no solamente en la intuición que también sino en lo que veo cada día pero sobre todo en informes de antevenio smart insights hubspot y digital marketers entre otros lo cierto es que las tendencias no son muy, no difieren mucho de lo que son las tendencias de 2017, pero sí se ven algunos cambios, yo diría que interesantes. Vamos a empezar a verlos uh, en los slides que os he preparado de las 10 tendencias a tener en cuenta en marketing. Como veis en las tendencias, vais a ver un poco en estos slides todo lo que más o menos parece que se está consolidando al alza. En primer lugar, podríamos hablar claramente de que tenemos eh, una gran eh, eh, tendencia a la, lo que es la, la movilidad. Veámoslo las tendencias del marketing en este 2018 parece que van a ir sobre todo en el tema de la movilidad yo insisto en esto porque va a ser un tema bastante recurrente pero sobre todo el vídeo ¿Qué va a pasar con el vídeo básicamente lo que vamos a ver es que ya lo anuncia cisco el 80% de los contenidos audiovisuales para el 2018 se van a hacer en vídeo y no es broma porque realmente si os estáis dando cuenta ahora mismo facebook va a apostar por facebook watch ¿Qué es facebook watch facebook watch básicamente es realmente un youtube dentro de facebook todos todos los canales están apuntando por contenidos audiovisuales como por ejemplo el vídeo y de hecho no podemos obviar algo muy importante como el móvil el móvil va a tener mucho peso más que nunca eh, si hablamos de vídeo y audiovisuales por eso me veis ahora mismo aquí y a la vez en un podcast hablamos de que todos los contenidos se van a ir gestionando a través del móvil y qué contenidos bueno básicamente esto es otro de los puntales primero el vídeo segundo el móvil de esta manera lo que tenéis que pensar es que tenemos que hacer todo nuestro entorno digital conforme a un móvil que la gente lleva 24 horas encima. De esta manera, todo lo que hagamos tiene que estar enfocado no solo a móvil first, sino que realmente todas las acciones de marketing, y de hecho hay uno de los puntos que os va a gustar, van enfocados a esa rapidez e inmediatez que supone el móvil. Pero hay más. Ahí está, los micromomentos. ¿Y eso qué es? Bien, realmente los micromomentos lo que son es un concepto nuevo desarrollado por, entre otras cosas, Google, pero son momentos que ahora os paso a explicar. Eh, es un momento, es una, una especie de, a través del uso del móvil, pillar a nuestro consumidor en la intención, en el contexto y en la inmediatez. Básicamente, si lo veis un poco, es, eh, en este slide, es introducción. Micromomentos realmente van a ser... La nueva batalla de las marcas, o sea, estar ahí, especialmente móvil, cuando sucede la intención de compra. Ser útil, cómo golpear al consumidor de una manera útil en ese preciso instante y ser muy rápido. La velocidad es realmente la llave de esos micro momentos. Lo usamos todo, lo medimos, lo metemos en una coctelera y vamos a cazar y vamos a usar eh, de esto, como veis, en este slide que veis aquí abajo. Primero cuando él quiere querer conocer el cliente algo, cuando quiere ir, cuando quiere hacer y cuando quiere comprar. Esos micromomentos desarrollados por Google, como veis en este slide, implican muchas cosas. Desde que el 65% de los consumidores miran toda la información a través del de móvil, hasta que por ejemplo se incrementa en un 2 el doble eh, el, el, la, la búsqueda de cosas que están cerca de mí en el pasado año por lo cual esos instantes en el cual vamos a tener que pillar a nuestro cliente se van a producir desde el móvil y ahí hay que estar en esos pequeños instancias que yo creo que se mezcla mucho con el, lo que es el, el real time marketing el marketing al momento datos bueno que os voy a contar de datos realmente vivimos una histeria total de los datos lo que no sabemos es cómo tramitar todo ese big data que como ya hemos visto en alguna ocasión si no está monetizado no es big data pero bueno vamos a ponernos un poquito histéricos lo que estamos trabajando en marketing y vamos a desarrollar en este 2018 todavía más small data de pequeñas medianas empresas encuestas volumen de ventas interacciones en redes datos de móviles visitas a la web por dónde nos entran cuál es el tránsito que llegan a un cliente desde que entran web y hasta que se produce una compra el tiempo eh, cuánto es cuál es la conversión a ventas todos esos datos nos van a poner a histéricos a todos otro de los 10 momentos de tendencia de este 2018 es la automatización, con un especial hincapié en lo que son los chatbots, o sea, todo lo que son chats en los cuales interactuamos desde que entramos en la web o en el Facebook de un cliente hasta que comunicamos a través de un robot con un programa ya hecho en el cual responde e interactúa con nosotros. Luego acabará en un humano, sin duda alguna, pero en ese momento ya tenemos cazado y embadurnamos a nuestro cliente para responderle algunas cosas que un robot sí puede contestar. La automatización va a ser básica, no solamente en los chatbots, también los autoresponders de email marketing. Contenidos. El contenido es el rey que os voy a contar. El contenido... Va a rozar todo eso y lo que debemos quedar y explicar como marcas y como empresas a nuestros clientes es lo que ellos quieren saber de nosotros. ¿Qué necesidades? ¿Cuál es su dolor? Ese es el contenido, el marketing de contenidos, mediante el cual vamos a atraer, es inbound marketing. Vamos a atraer a nuestro cliente con lo que él necesita saber, que es lo que nosotros le vamos a ofrecer de manera incluso gratuita. Sigue siendo tendencia y va a seguir siéndolo durante mucho tiempo. Los leads. Nos vamos a volver locos en captar leads, en captar prospectos, en captar clientes potenciales, en ver de qué manera convierten esos clientes potenciales. Y aquí hago un hincapié precisamente para que os deis cuenta en este gráfico qué es lo que más convierte y mi amigo el email marketing y el marketing de contenidos en segunda posición y ya en tercera el social media marketing las landing pages, las páginas de aterrizaje el seo etcétera etcétera etcétera o sea que marketing 2018 datos email marketing y content marketing para captar y capturar leads uno de los aspectos que más me llama la atención de estas tendencias leídas en diversos en diversos a través de diversos expertos es la desconfianza en las marcas hay que tener en cuenta muy en cuenta que las marcas las personas nos fiamos cada vez menos y sobre todo en los países occidentales son ya desarrollados de las marcas por eso los clientes las marcas no tenemos que vender tenemos que desarrollar una confianza y tenemos que conversar con nuestro cliente potencial y y no tratarlo de marca a él sino de tú a tú esto lleva trabajo y lleva una capacidad de aprendizaje para entender qué es lo que necesita nuestro cliente pero si sin duda lo hacemos así seguramente estaremos por lo menos seguro en tendencia que es de lo que se trata y estamos hablando el aspecto de fidelización. Ya sabéis que es mucho más fácil eh, sacar dinero a el Lifetime Value a largo plazo del cliente a través de estos aspectos de fidelización y si vamos si las las personas van a tener mucha menos confianza en la marca desde luego las pocas que sean clientes o las muchas que sean clientes nuestros habrá que desarrollarlo a través de programas de fidelización sin duda otro de los puntos fuertes algo que hace tiempo sin duda también es eh, un casi casi llega y va a llegar y va a llegar pero nunca llega es un coitus interruptus es la realidad aumentada y la realidad virtual eh, dicen que el 2018 por fin va a ser el año en marketing de la realidad aumentada y la realidad virtual. Hasta aquí puedo leer, vamos a ver si realmente va a serlo y se va a aplicar luego y va a llegar al marketing de la pequeña y mediana empresa. Quizás sea demasiado costoso para ellos o no, lo veremos. Bueno, pues simplemente era recordaros que estas son las tendencias y ahora ya me tapo, no quiero taparme, vamos a ver si me, me, me quito de en medio. Las tendencias de este 2018. Mi nombre es Juanjo Mingual y he pretendido con este con este pequeño con este pequeño repaso a lo que son las tendencias de 2018 que puedas sin duda estar eh, preparado en principio para eh, poder eh, hablar sobre lo que son las tendencias y ver un poco hacia dónde va orientado el marketing de este 2018 lo importante es que menos marketing no da más ventas y lo segundo y no menos importante es que hay que invertir a plazo, medio, largo en marketing y hay que orientar sin duda al cliente. Espero que esta información que puedes encontrar en plandenfoque.es y que además puedes encontrar en Mallorca Podcast te haya servido para orientar lo que es la tendencia hasta este 2018 y los años venideros. Al principio y al final, el cliente en medio de todo. Un saludo de Juanjo Amengual, me podéis localizar en Plandenfoque.es o en Mallorca Podcast.es. Nos vemos en el próximo vídeo o audio. Chao y que el 2018 sea propicio.